hola a todos voy a realizar este breve vídeo para intentar dar solución a esta pregunta que formula guillermo chauque en el vídeo sobre creación de cerámica en 3d con el modificador screw en el que se me plantea cómo dibujaría o agregaría asas a un modelo de cerámica muy bien eh, para ello vamos a utilizar vamos a realizar un asa de este tipo ¿vale? para que lo veáis finalizado vamos a abrir un modelo en el que no esté realizada, realizada todavía la, el asa vale. esto sería perfil básico de lo que sería una taza de café y en este caso en concreto he realizado, lo he realizado no con la técnica del tutorial anterior sino eh, con, utilizando, digamos, una curva Bezier. ¿vale? La curva Bezier se caracteriza por tener estos nodos con tiradores entre los cuales eh, existe lo que se denomina un segmento. El segmento puede ser, eh, lo que sería la curvatura del segmento, puede variarse mediante la rotación de los nodos o estirando los tiradores de, de los segmentos vale. entonces utilizando digamos esta, esta, esta técnica realizaremos el, el asa Bien. por lo tanto vamos a añadir una curva Bézier a la escena la tenemos aquí, entramos en su modo de edición vemos los tiradores los cogemos, los podemos escalar los podemos rotar como veréis vale. seleccionamos los dos a la vez y los vamos a rotar en vertical y los vamos a aproximar al perfil de nuestra taza a continuación lo que vamos a hacer es definir digamos la forma que va a tener el, el asa en sí. Podemos, lo que he dicho, eh, escalar los nodos, pero también podemos subdividir el segmento para ir añadiendo más nodos que permitan una mejor definición, digamos, del, de lo que sería la forma del asa. ¿vale? Bien, una vez tengamos, digamos, la forma, una forma con la que estemos más o menos satisfechos, lo que tenemos que hacer es ir al apartado correspondiente a las características de la curva Bézier y en el desplegable de geometría tenemos que añadir eh, un bisel, digamos, que sería en este caso de tipo redondo, Dependiendo del tamaño de objeto de la escala, pondréis una cantidad de, de, pues, de profundidad que se ajuste a lo que, a lo que vosotros necesitéis. Si vamos aquí, veréis que podemos cubrir la forma para que se ajuste más a lo que, a lo que queremos. Vale. Bien. En este caso, lo que sería la sección del asa tendría forma circular, pero también podemos darle la forma personalizada que queramos. En este caso voy a, a realizar una forma, digamos, elíptica. Para ello insertamos una curva de tipo circular, vale, la movemos un poquito para tenerla visible, y la vamos a escalar en el eje Y, en este caso, ¿vale? y vemos que ya tiene esta forma. Entonces vamos a hacer que el asa tenga esa forma. Y para ello seleccionamos el asa de nuevo y en vez de, se de seleccionar la opción de, de bisel redondo, vamos a seleccionar que coja la forma del bisel de un objeto. Y el objeto va a ser efectivamente el, el círculo. Pero vemos que además que aparece el tamaño, claro, aparece el tamaño que tiene ese propio objeto. Por lo tanto, vas, vamos a tener que escalarlo hasta que tenga el tamaño y la forma que queramos. ¿Vale? En este caso ya tendríamos, como veis, la, la forma ya perfectamente adaptada. Muy bien. Veis también que existen unas pequeñas imperfecciones, puesto que la, digamos, la, la forma se introduciría dentro del, del perfil del vaso. Entonces, para solucionar esto, ya directamente tendríais que convertir el, la curva en, en una malla, ¿vale? entrar en el modo de edición y seleccionando el vértice, por ejemplo, este de aquí, que veis, más la opción de de suavizado, ¿vale? Podemos moverlo para que, como veis, se oculte. Y en este caso... lo vamos a mover hasta ahí. Muy bien. Pues ya tendríamos nuestra forma, ¿vale? Eh, de una taza de café con su correspondiente asa. Bueno, espero, Guillermo, que te haya servido eh, y que te se resulte de utilidad.